amén muchas gracias por esa recepción tan calurosa y tan hermosa hoy dios te trajo aquí para una palabra hoy dios se trajo aquí para una palabra dios está a punto de proyectarte a algo aleluya dios está a punto de proyectarte a algo y date cuenta de algo que cada vez que Dios proyecta a algo o a alguien las tormentas se desata pero diga voy a sobrevivir voy a sobrevivir. No, mira unas 10 por lo menos y dale esta noticia vas a sobrevivir Vamos, vamos, vamos, eso, es, eso No hay tornado que te tire en el camino Vas a sobrevivir No hay tormenta que te tire al suelo Vas a sobrevivir hey, La barca si sí puede hundir pero tú vas a sobrevivir Puede haber naufragio, no importa Pero vas a sobrevivir Yo no sé lo que tú estás enfrentando Pero el Señor te dijo vas a sobrevivir Tu barquita no va a quedar a la deriva Tú vas a sobrevivir Yo necesito que alguien esta noche crea Que no importa lo que estás enfrentando Vas a sobrevivir Yo vengo a de desafiar la fe de alguien Yo vengo a desafiar el ánimo de alguien Para que pueda creer que tú vas a sobrevivir Tu matrimonio va a sobrevivir a esta crisis hey, Tú vas a sobrevivir a esta crisis financiera Tú vas a sobrevivir Tu hijo va a sobrevivir Hay gente acá que va a sobrevivir a esta traición Yo vengo a traer este mensaje La historia no va a volver a repetirse otra vez Tú vas a sobrevivir Pastores que tengo miedo a que vuelva a pasar lo mismo El Señor me trajo esa noche a decir a alguien Aunque haya un naufragio Pero tú vas a sobrevivir Tú vas a sobrevivir Tú vas a sobrevivir Yo vengo a desafiarte, a decirte No te des por vencido Siga luchando, siga remando Porque tú vas a sobrevivir No importa cuántos Si van a quedar en el camino Pero tú seguirás adelante Porque tú vas a sobrevivir Golpe el pecho y diga de esto se trata la prédica de hoy ponga el lema en la pantalla para que los hermanos vean mm. Aleluya yo, yo voy a sobrevivir, yo sé Yo sé que parece que está difícil la cosa Yo sé que parece que la barca está a punto de hundirse Yo sé que los rayos son fuertes, las olas son grandes Hay piedras que amenazan tirar la embarcación Pero aún mirando eso hay algo adentro mío que me dice voy a sobrevivir Hay una palabra que tengo que me dice voy a sobrevivir El domingo pasado hemos hablado aquí acerca de un milagro Inesperado, y qué pasó la hermana recibió un milagro. Hoy estamos hablando de sobrevivencia. Alguien va a tener que salir de acá creyendo que va a sobrevivir. No estoy hablando de una vida mediocre, estoy hablando de que esto no te va a tirar al piso. Está ready, está listo me están llegando muchos testimonios del domingo pasado, me están llegando muchos testimonios de los miércoles proféticos me están llegando muchos testimonios y creo que esta predica va a haber una lluvia de testimonios por todos lados, es que hay gente que está pensando que de esta no sale hay gente creyendo que de esta es, es, está muy difícil, es como que me arrinconaron, me encerraron y, y, y ¿qué, qué hago aquí, o cómo salgo de eso el Señor te dice vas a sobrevivir a y a Soquina yo no sé que Dios va a hacer pero algo va a hacer Aleluya abra la Biblia conmigo en Hechos 28 deja esta imagen ahí Hechos 28 alabándose el nombre de Jesús Hechos 28. Hechos 28 Bendito Dios dice así Estando ya salvos Supimos que la isla se llamaba Malta Los habitantes de aquel lugar Nos trataron con muy poca humanidad Pero encendido un fuego Nos recibieron a todos A causa de la lluvia que caía y del frío entonces Pablo recorrió algunas ramas secas y la echó en el fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano cuando la gente de allí vio la víbora colgada en su mano decía ciertamente este es homicida a quien escapando del mar la justicia no lo deja vivir pero él sacudiendo la víbora en el fuego ningún año padeció es, ellos Estaban esperando que él se hinchara y cayera muerto de repente Pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía Cambiaron de parecer, dijeron era un Dios En aquellos lugares habían propiedades, un hombre llamado público que nos recibió y hospedó solícitamente por tres días. Y aconteció que al padre de Publio estaba sobre la cama enfermo de fiebre y de disitería. Y Pablo entró al verlo y después de haber orado le impuso las manos. Diga, le impuso las manos. Es importante que usted repita eso. Le impuso las manos y lo sanó. Ok tome tu asiento aleluya el título sobrevivencia o sobrevivir Puede ser que choque o pegue mal para más de uno Porque uno nunca quiere vi, eh, sobrevivir uno no quiere vivir Pastor yo no quiero vivir eh, sobreviviendo Yo quiero eh, eh, vivir De hecho usted siempre nos enseña Que no tenemos que sobrevivir sino que vivir Pareciera que es un tema contradictorio Pero para hablar acerca de sobrevivencia Necesito enfocarte en la historia de Pablo Este Pablo que de una forma injusta Pablo de una forma injusta fue metido preso, él estaba encarcelado y no solo fue encarcelado sino que decían que causaban mucho trastorno y a causa de ese trastorno Pablo tenía que padecer, ok, en la ciudad donde Pablo estaba no lo podían juzgar, por eso le tenía que llevar al César, le tenía que llevar a Roma, entonces Pablo está en una situación complicada, no solo está preso sino que tiene que enfrentar un largo viaje hacia Roma y ahora Pablo tiene una compañía de gente que estaba preso con él Y yo me imagino que si hoy a los presos no le tratan bien Imagínense en aquella época Entra Pablo dentro de un navío Pero curiosamente el Señor había dicho En el libro de Hechos capítulo 23 versículo 11 Un varón se le presenta a la noche y dice Tranquilo porque así como has testificado aquí También vas a testificar en Roma Había una profecía que decía Que Pablo iba a llegar a Roma Dí Di conmigo Dios había hablado lado que Pablo llegaría a Roma ahora entran adentro del navío entra Pablo, el capitán entra los presos se le mete al sótano allí había equipaje, ropa comida, contrapeso en la barca había de todo, la barca estaba bien preparada y el capitán decía esta barca nos va a llevar tranquilo hacia Roma y allí comenzaron el viaje creyendo que la barca iba a soportar, que iba a resistir, pero de pronto adentro de la barca comenzó un viento fuerte, un viento Terrible, un contratiempo de aquí Otro de allá, con la buena eh, eh, Experiencia que Tenía el capitán, lograron Parar en una pequeña isla Y allí se detuvieron por un tiempo De pronto, Pablo dijo, yo aconsejo a Que nos quedamos por acá, pero Ellos siguieron camino, porque tenía que Llegar y presentar ante el Concilio principal, cuando van Navegando, cuando van navegando se sí dan cuenta, que la tormenta se pone Fuerte, y ahora ocurre un proceso Un fenómeno, que ellos con comienzan a sacar cosas que tenía dentro Y tirar hacia afuera Cosas que creían importante Comenzaron a tirar hacia afuera Y no solo eso Tuvieron que bajar las anclas ¿Se dice anclas? La bajaron La bajaron La bajaron y la bajaron y la dejaron ahí Y esta ancla lo que estaba diciendo es El viaje si detiene por un tiempo La palabra se detiene por un tiempo Dios había dicho llegarán a Roma Pero como la tormenta se desató Tiraron la ancla al suelo Y dicen tenemos que detenernos por un tiempo Te vengo a decir algo de parte de Dios Aparentemente lo que Dios te prometió Quedó estancado por el camino Aparentemente usted se siente anclado Usted se siente detenido, estancado pero te digo algo, esta noche es noche de cortar las anclas que te cierran Esta noche es noche de cortar el peso que te está dando Es normal que cuando Dios se da una palabra Y usted comienza a caminar por esa palabra Se si va a desatar muchas cosas Pero te vengo a desafiar a no echar las anclas a la tierra, al agua Porque todavía hay mucho que navegar Estoy hablando a gente que tirar las anclas al suelo significa detenerse Dios no te llamó para detenerse Dios no te llamó para Estar en medio a esta tormenta hey, tirar las anclas en el Medio de la tormenta significa Aquí nos quedamos y a lo mejor Acá no morimos, pero hay palabra Del cielo esta noche, hay palabra Del cielo esta noche, el Señor te Dice, hoy es noche de cortar las Anclas que te están atando, hoy es noche De cortar lo que te está deteniendo En el medio de esta tormenta, yo no sé Lo que tú vas a hacer, pero vas a Tener que cortar con lo que te Estancó, con lo que te ató, con lo que que te tiene atado hasta el día de hoy Yo vengo a desafiarte Hay que enfrentar la tormenta como sea No es tiempo de echar la sangre. No es tiempo de estancarnos No es tiempo de frenarnos Hay una palabra que tenemos que cumplir Hay una palabra que tenemos que cumplir Pegue un codazo a tu vecino y diga Tú tienes que levantar Tú tienes que seguir hermano hay una palabra que cumplir La palabra era Roma no era medio de La tormenta, la palabra era Roma no era Medio del camino, hey Las anclas significan nos vamos a quedar En medio del camino, pero hay un Profeta de Dios en esa noche para decirte No te vas a quedar En la mitad del camino, no te Vas a quedar en la mitad del camino No te vas a quedar en la mitad del camino No te vas a quedar en la mitad del camino, hey, yo sé que A lo mejor pensaste me quedo por Un tiempo, me estanco por un tiempo y Después retomo otra vez. El Señor dice: Levante las anclas saca eso, saca eso. Tú tienes que, pero Señor, la tormenta me da miedo. No importa si tiene miedo, levante, levante. Alguien esta noche va a tener que hacer un acto de fe y decir: No, yo no tengo que estar aquí preso, atado. Me tengo que levantar, me tengo que levantar. Yo tengo que creer que la palabra que Dios me dijo es una palabra fiel, es una palabra verdadera. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero que te ponga de pie por dos minutos. Ay, Dios mío, Andarama y A lo mejor has escuchado consejos, consejos de gente que creía que eran buenos consejos y te decía, te, te aconsejo a, a quedarse un momento. Te aconsejo a, a frenarte, te aconsejo a parar, te aconsejo a estancarte, no vaya tan rápido. Pero hoy el Señor te dice, ese consejo no vino de parte mía. Eh. Tú tienes que levantar ese contrapeso que te está dando al suelo. Hay una palabra que tú tienes que cumplir. Y hoy proféticamente el Señor te está desatando de todo lo que prendía tu avance, de todo lo que prendía usted arrancar. El miedo a lo mejor se convirtió en tu ancla. Ey, ey, ey, el miedo a las grandes olas. Te has anclado, te has cerrado, te has mantenido ahí Pero esto vas a tener que levantar hoy Hay gente que tenía que vencer Hay gente que tenía que estar mucho más lejos De lo que está hoy Pero miró la tormenta y dijo No, acá he hecho la ancla Acá me quedo, acá me estanco Es mejor un pajarito en la mano Quedó volando No, no, acá me quedo, acá me estanco Porque si la tormenta que está por el camino Me agarra, me va a hacer pedazo Yo no sé a quién estoy hablando Pero estoy hablando a gente que miedo le estancó que el miedo lo detuvo que el miedo le hizo tirar las anclas al suelo hoy hay un profeta diciendo la vas a tener que levantar otra vez la vas a tener que levantar pastor tengo miedo no importa pastor la sol está fuerte no importa hay mucho viento no importa porque no importa el Dios que frenó la tormenta está en esta noche con nosotros oh. Aleluya Yo voy a decir tres Yo voy a decir tres Cuando diga tres Usted va a levantar su Su anda. Cuando yo diga tres Usted va a hacer eso No, no es tiempo de parar no es tiempo de estancar Y que venga lo que venga Ahí voy en el nombre de Jesús Yo voy a ser como David Tú ven a mí con mi espada Con lanza, con jabalina Pero voy en contra ti En el nombre de Jehová De los ejércitos Si Dios está conmigo No temeré lo que me puede hacer El hombre Hey yo no voy a echar mi ancla Yo no voy a echar mi ancla La razón me dice Estáncate Quédate te conviene Pero la fe dice Lucha, pelea Saque lo que tú tienes adentro Así que en el nombre del Padre Uno Prepara las manos la ancla es pesada y salir del miedo cuesta, la ancla es pesada y salir de la comodidad cuesta a veces la ancla simboliza estar cómodo y estar tranquilo, es mejor mirar la tormenta de lejos que meterse en medio de ella, pero esa tormenta te hará más fuerte te hará más fuerte, te hará más fuerte sacará la unción que haya adentro de ti, porque toda tormenta produce unción, dos que aleluya, aleluya, es que necesito creer que si por un camino viene el enemigo, por siete tendrá que escapar delante de mí Alguien necesita levantar la ancla Enfrentar Pastor tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo a la droga, tengo miedo al alcohol Tengo miedo a volver a la vida que llevaba antes Tengo miedo al homosexualismo Tengo miedo a la pobreza Tengo miedo a la miseria Y me estanqué con eso Me, me quedé encerrado con miedo a que eso me pase Tú tienes que levantar eso Tú tienes que levantar eso El Señor te trajo aquí para decirte Tienes que levantar eso Es que pastor me da miedo enfrentar mi marido, mi familia Por ahí sin demonia. Si pone difícil La cosa, hoy tienes que levantarte Eso, hoy tienes que levantarte Por el Padre, por el Hijo Tres, por el Espíritu Comienza a levantar su ancla Levanta lo que te está estancando Levanta lo que te está reteniendo Vamos, estírela, estírela Yo sé que te duelen los brazos, pero estírela Yo sé que es una locura, pero haga Esa locura, levante su ancla Cada vez que usted levanta, el infierno Temble, está diciendo, a ella no lo para nadie, a él no lo para nadie, a él no lo... ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Oh, hay barcas que comenzar a moverse Hay barcas que comenzar a mover Hay barcas que comenzar a mover Su vida va a comenzar a mover Su vida va a comenzar a mover Su vida va a comenzar a mover Dios mío, su vida va a comenzar a mover Yo necesito decir a alguien Que por haber levantado la ancla Su vida comienza a mover Su vida estaba estancada, estaba estacionada Pastor yo no sé lo que me pasaba Yo sé es que has echado las anclas Antes del tiempo Mm. así siente que la barquita comenzó a ir siente como que la barquita va ok el primer paso ya lo hicimos vamos al segundo hay una tormenta que enfrentar hay viento fuerte que enfrentar. Aleluya. Hay olas altas que hay que enfrentar. Pero no tengo miedo. No tengo miedo. Porque Él prometió. Si pasare por las aguas, pasaré contigo. Si pasare por el fuego, Él no te va a quemar. Hey, yo Estaré contigo todos los días de su vida. Hasta lo último. Hasta lo último. Él prometió jamás abandonarme. Cuando yo miro los rayos. Cuando yo miro las olas, me da mucho miedo. Pero yo sé que Jesús está conmigo en la barca. Él fue que me dijo: Llegarás salvo a la ciudad que te voy a enviar, vas a llegar a salvo, vas a llegar a salvo vas a llegar a salvo, en el lugar de Dios te habló, tú vas a llegar a salvo, eh, tú vas a llegar a salvo necesito controlarme estoy muy sacado hoy siéntate un minuto hoy oh, Dios mío y va a la barquita y va a la barquita y va a la barquita y cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, más fuerte la ola más fuerte lo vendo Paso, yo, yo decidí caminar y creo que las cosas se puso Más difícil, yo decidí levantarme Y creo que las cosas serían más difíciles Es que yo no te vendo un evangelio Barato, un evangelio fácil Un evangelio falso que dice Que todo te va bien, no, no, no no Hay momentos que no te va bien las cosas Pero ahí es la fe que te va a ayudar A levantar y seguir adelante Hay momentos que las cosas se pone duras Se pone difícil, pero es de ahí Que brota nuestra unción, es de ahí Que brota nuestro desafío de ahí que brota nuestra fe y va la tormenta, se desencadena. De pronto el capitán del navío dice, mira, hay que deshacerse de cosas, hay que tirar cosas al suelo, hay que tirar cosas a las aguas y comenzar a tirar los equipajes del fondo, comenzar a tirar comida, comenzar a tirar todo lo que no servía, que aparentemente servía, ellos comenzaron a tirar. ¿Qué significa eso? Que las tormentas que Dios manda es para que usted aprenda a saber qué es lo que realmente vale y lo que no vale. Hey, las tormentas de la vida te hace saber Quién es lo que realmente sirve Y qué es lo que no sirve Comenzar a tirar, comenzar a tirar la, Se puso más fea la cosa Se puso más fuerte Y desató un viento llamado Euriclidón Que viene del sur Y este sí que estaba bravo Y cuando vieron este viento Ya las cosas estaba flotando El jefe dijo vamos a matar a todos los presos Para que no se escape Dí conmigo primero la tormenta me estancó Tiré las anclas Segundo Cuando levanto La ancla Más fuerte la tormenta Tercero Ahora hay gente que intenta matarme Hay peligro en la barca Hay peligro en la barca hay peligro en la barca En otras palabras el diablo no te da un minuto de respiro pero tranquilo él ya está previendo lo que viene hey, hay gente acá diciendo yo no tengo un minuto de paz no tengo un minuto de respiro yo salgo de un y me meto en otra salgo de un y me meto en otra arreglo un tema salto otro tema salgo de un problema me meto en otro problema que me está pasando tranquilo tú vas a llegar a tu destino de pronto dice la biblia que dice vamos a matar a todos los pesos para que no se escape pero adentro de la barca, mientras él decía, Vamos a matar. Había uno que dijo, No, no, no, no, no. Porque le caía bien. Pablo le caía bien. Siempre en medio a tu tormenta hay alguien que a usted le cae bien. Siempre en medio a tu tormenta hay unos, dos o tres. Que a usted le cae bien. Y por esto usted va a permanecer con vida. Por eso ellos van a buscar la forma de ayudarte, de levantarte. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero decirte que a usted le cae bien a Dios. Que a usted le cae bien a Jesús. Que a usted le cae bien al Espíritu Santo. Por eso Él está buscando cómo sacarte de ahí. Escuche eso. Los van a matar. Y cuando los van a matar, Pablo dice me visitó un ángel de Dios esta noche aleluya ¿Cómo es eso Pablo? ¿Cómo es eso Pablo? Si, si, si estamos en medio de una tormenta Si estamos en medio a, a mucha ola Mucho viento Estamos en medio de una crisis Estamos en medio de un tornado Me visitó un ángel de Dios esa noche Me visitó un ángel de Dios esta noche A alguien necesito decirle Que en medio de esa tormenta Un ángel de Dios te va a visitar Un ángel de Dios te va a visitar En medio de esa tormenta Un mensajero de Dios va a venir Y va a darte un mensaje ¡Ey! Tú no tendrás el silencio de Dios En medio de tu tormenta Tú vas a escuchar a Dios, en medio a tu problema tú vas a escuchar a Dios. Di conmigo, en medio a mi tornado yo voy a escuchar a Dios. Dios a mí me va a hablar, él no te va a dejar, él ey, ey, ey, no te va a dejar sin sí, una respuesta. Él no te va a dejar, señora que yo no sé lo que hago, yo no sé qué hacer, no sé qué rumbo tomar. Tranquilo viene respuesta de Dios para ti. Yo vengo a hablarle, a profetizarle a alguien que en medio a esta tormenta viene una respuesta de Dios. Diga a tu hermano, viene la respuesta de Dios. Viene respuesta de Dios en la noche. Decir antes que venga el día, el Señor te traerá una respuesta. Pasó, no sé qué hacer. Él te va a dar la guía, Él te va a dar la dirección. No eh, Pasó, me siento perdido. Tranquilo, Él te va a dar la instrucción. Viene una respuesta de Dios. Yo estoy sintiendo eso. Viene una respuesta de Dios. Viene una respuesta de Dios. Alguien va a recibir una respuesta de Dios. ¿Qué hago, Señor? Y el Señor va a decir: Hija, para la derecha. ¿Qué hago, Señor? Hijo, a la izquierda. Señor, no sé qué hacer. Hijo, haga eso, hija, haga eso. De pronto viene el ángel y le dice Tranquilo porque ninguno de la embarcación Se va a perder Tranquilo porque en medio a esta tormenta Nadie se va a morir mm. Aleluya Nadie se va a morir en medio de esta tormenta nadie se va a perder alguna cosa, pero las personas enteras, nadie se va a perder. Te vengo a decir que en esta tormenta tú no pierdes tu familia, tú no pierdes, tú no pierdes. Ellos, ellos van a mantenerse firmes, tú no los vas a perder, tú no vas a perder lo que usted ama, tú no vas a perder lo que usted anhela. ¡Hey! En medio de esta tormenta no se va a perder, tranquilo, van a sobrevivir. Diga a dos o tres personas van a sobrevivir. a sobrevivir, van a sobrevivir es que pastor tengo miedo a que alguno de los míos se vaya tranquilo va a sobrevivir, ya Dios había dado la orden, ninguno se va a perder todos se van a salvar, creen en el Señor Jesucristo y será salvo, tú y tu casa eh, ay, le, le, levante la mano y profetiza en mi casa ninguno se pierde esta tormenta, esta tormenta no va a alejar tus hijos de ti no va a alejar tu esposo de ti no, no, no, no, no, no va a alejar, no va a alejar en esta tormenta nadie se va a quedar por el camino, Todos van a llegar sanos y salvo. Aleluya, aleluya. Aunque la barca está hecha pedazos, todos van a llegar a salvo. Aunque la barca está hecha pedazos, todos van a llegar a salvo. De pronto los viento golpea. y dice, vamos a morir. No, no, no. Hay un hombre de Dios que soltó una palabra. y Dijo que vamos a llegar sanos y salvo, sanos y salvo, sano y salvo, sano y salvo, sano y salvo. Y, y va las olas, y va las olas, y va las olas, y va las olas. Y comienza a partir la barca a la mitad. De pronto comienza a flotar la madera comienza a flotar la puerta, uno agarra una madera de aquí, otro agarra otra madera de allá y la madera comenzó a llevarlos a la orilla aleluya es que el dueño del barco dijo la barca nos va a llevar a nuestro destino y Dios dijo no lo que te va a llevar a tu destino A lo mejor va a ser un pedazo de palo Que va a flotar Ay, ay, ay, ay, ay El capitán de la barco dijo No, usted va a llegar porque esa embarcación fue programada Para esto, para esto Va a romper los vientos Va a llegar aquí, va a llegar allá Y Dios dijo no Va a llegar flotando En un pedazo de palo y un pedazo de madera Aleluya Es que pastor Yo no te estoy entendiendo Te explico A lo mejor tú dices Perdido lo más importante ¿Cómo usted cree que voy a llegar a mi destino? Cuando Dios te da una palabra y usted puede perder lo que sea. Con un pedacito de madera, Dios te hace llegar a tu destino de gloria. A tu lugar asignado. Y él llega. Y cuando llega, y acá comienza la prédica. Eso solo fue la introducción. Él llega al lugar. Y cuando llega al lugar hacía frío. Y la gente no recibieron con mucha hospitalidad. Pasó ni enfrente a un naufragio. Enfrenté una tormenta. Me estanqué, tuve que levantar la ancla y ahora llegué a mi destino, todo está bien Cuando llega a la orilla la gente Váyase de aquí, váyase de aquí Ustedes están escapando de algo La justicia los está persiguiendo ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué está pasando? Váyanse de aquí Y Pablo teniendo frío, teniendo frío comenzar a buscar alguna rama Para hacer una fogata Y cuando Pablo fue a prender fuego En la fogata, dice la Biblia Que una víbora le salió Y le mordió en la mano, no cualquier cosa Fue una víbora, no mordió en su panza no mordió su pierna mordió su yo me imagino supongamos que esto sea la víbora hay una imagen de una víbora ahí para traumar a algunos hermanos que no les gusta la víbora supongamos que esto sea una víbora se le enganchó la mano, una serpiente se le enganchó la mano, yo me imagino yo me imagino Pablo diciendo no, no, no no puede ser, esto es una broma, tiene que ser una broma, acabo de salir de un naufragio, acabo de levantar la ancla, acabo de enfrentar un tornado y ahora eso, eh, no, no, no, no, no puede ser diablo estás bromeando conmigo estás jugando conmigo, tú crees que después de haber vencido un naufragio tú crees que después de haber enfrentado la sola, esto me va a vencer, No, no, no, no tú crees que yo me voy a tirar al suelo, que me voy a morir, que me Voy a rendir tú crees que después de haber Vencido semejante tormenta yo me voy a dar Por vencido está de broma conmigo está Jugando conmigo a alguien vengo a decirle El diablo cree que después de esa Tormenta cualquier cosa te va a matar no No, no, no, no, no te puede matar porque Sobreviviste a la tormenta sobreviviste Sobreviviste te vengo a profetizar de Parte de Dios está, ay, ay, ay, el, el, el, ese Naufragio desató una unción donde nadie Puede tocar lo de Dios anda, callazo rebaca, va aleluya, aleluya, aleluya. Se le prendió en la mano. Se le prendió la mano y yo creo Pablo diciendo: No, no, no, es que tú no sabes que después de, de, después de este naufragio, yo tengo tanta fe, pero tanta fe que no es cualquier diablo que me va a vencer, no es cualquier serpiente que me va a vencer. Hey, hey, hey, hey, esta tormenta desató una fe tan grande en mí que hay algo adentro mío que me dice que soy capaz de sobrevivir a lo que sea, a lo que sea. Yo vengo a decirte de parte de Dios: recuerda todo lo que usted enfrentó, todo lo que usted sobrevivió, hey, todo lo que usted sobrevivió, hablo de gente que perdió hijos y lograron sobrevivir, hablo de gente que perdió a sus padres, lograron sobrevivir, está delante de mí personas que vencieron enfermedades, que lucharon contra el cáncer, que chocaron con enfermedades muy serias y lograron sobrevivir, y ahora, oh, ay, ay, ay, hablo para madres que se decepcionaron enterándose que sus hijos se habían metido en droga, hablo para esposas que se enteraron de la traición, y de ahí se levantó Y ahora el diablo te ataca y dice No, no, no, usted no sabe Usted no sabe, yo sobreviví Yo sobreviví Yo yo sobreviví No es cualquier prueba que me va a matar No es cualquier lucha que me va Ey, ese naufragio desató una unción de fe En mí, adentro de mí No es cualquier diablo No es cualquier serpiente Que te va a tirar al suelo Ha sobrevivido Yo sobreviví Usted lo sobrevivió Era <risa> y sé que había Comienza a sacudir la mano, serpiente me mordiste, pero tu veneno no me apaga. Ay, ay, ay, diablo, tú me lastimó la mano, pero tu veneno no me va a matar. Sacúdete, sacúdete. Acúdete, sacúdete, sacúdete hey, No permita que el veneno del diablo te afecte No permita, usted o ha sobrevivido demasiado Usted o ha enfrentado muchas cosas Tienes que sobrevivir, tienes que sobrevivir No permita que ese veneno te mate, te tire al suelo Tú tienes que decir, Yo he enfrentado cosas mucho más grandes Pablo sacudió la mano, Pablo sacudió la mano Alguien necesita sacudirse para que el infierno vea que aún sigue con... Mientras usted se sacude, la víbora cae al fuego en el nombre. De Dios. Oh, oh, oh Dios mío, sacúdete. Sacúdate. esto es una broma, esto tiene que ser una broma, eso tiene que ser una broma, usted cree que después de un naufragio, yo me voy a doblar por una picadura de, no, no, no usted no me entendió, usted cree que después de enfrentar un naufragio, yo me voy a tirar al suelo por cualquier cosa me voy a, me voy al mundo por cualquier cosa, no, no, no, no, no, es que usted no sabe que esta, ese naufragio desató una unción de fe tan grande en mí, que después de ese naufragio yo creo que nada, nada Nada, nada, nada se pierde. Yo nací con propósito. Tú naciste con propósito. Es por eso que enfrentaste todo lo que enfrentó. Sacúdete. Sacúdate. Cuando una, cuando una serpiente lo muerde Lo paraliza Pero sacudirse significa Tú me quieres paralizar Pero yo te hago la contra Yo te hago la contra Tú me quieres neutralizar Pero yo te hago la contra Me quieres ver parado, duro, cayendo atrás Me va a ver moviendo Sacudiendo en la gloria Aleluya Aleluya Aleluya Aleluya Aleluya Todo veneno paraliza Todo veneno neutraliza Todo veneno paraliza Todo veneno tran, Todo veneno paraliza Eso es lo que el diablo quiere Que usted se paralice Pero no Cuanto más usted cree que me, me, me quiere ver paralizado, más me voy a mover. Más me voy a mover, más me voy a mover. Es el fuego que quema la serpiente. Es el fuego del espíritu que destruye las obras del diablo, las obras de Satanás. Aleluya. Él se sacudía. Él se sacudía. Alguien se va a tener que sacudir del enojo. Alguien se va a tener que sacudir de la ira, de la falta de fe. Alguien se va a tener de sacudir de este veneno que el enemigo puso en tu corazón. Te tienes que sacudir. Te tienes que mover de esta ira. De este celo, de esta contienda De esta disensión hey, Suelta esa víbora, si te ha prendido En la mano, si te agarró la mano Y usted no sabe cómo salir de eso Tú vas a salir de eso En el nombre de Jesús, sacúdate Sacúdate, el camino mejor Para sacudirse o para salir de ahí es abrir la boca, confesar Decir mira, eso es lo que me pasó Estoy sacudiendo este veneno No me va a matar, no me va a destruir me voy a sacudir, me voy a sacudir, me voy a sacudir, me voy a sacudir. El diablo no me va a ver parado, no me va a haber parado. Me voy a sacudir, me voy a mover, me voy a mover en fe, me voy a mover por mi familia. Alguien necesita entender que hay gente que depende de ti, hay gente que espera de ti. Por eso no te puedes estancar, te tienes que mover. Si no tienes fe para moverte por ti mismo, muévate por tus hijos, pues muévate por. Tu matrimonio, muévate por tu familia Si usted no tiene fe para moverse Por ti mismo, muévate por alguien Que no tiene fuerza para hacerlo Oh Yo me estoy sacudiendo por mis hijos Me estoy sacudiendo por mi generación Me estoy sacudiendo Por los hijos de mis hijos Este veneno no me mata a mí. Hay una generación que espera La manifestación de la gloria De Dios Aleluya Aleluya Aleluya Oh bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Es que toda unción produce una todo, todo naufragio produce una unción Todo ataque produce una unción Me encanta, me encanta eso Toda tormenta produce una unción Me acuerdo una vez que fuimos A la iglesia Polder House eso está en Dallas, Texas la iglesia del apóstol T.D. Jakes un hombre muy usado por Dios y recuerdo que él nos comentaba y decía Mira viene gente de todo Centroamérica De todo Sudamérica Viene gente de Estados Unidos Entero Viene gente de Europa Y siempre me hace la misma pregunta Apóstol James ¿Dónde nació tu unción? O darnos de tu unción Nosotros queremos que tú impartas Esta unción que Dios te ha dado Y me dice que por mucho tiempo Trató de explicar Trató de decir Pero la gente no le entendía eh, eh, Lo último lo que quería Era que le imponía las manos y de una forma muy simple decía reciba todo lo que tengo el doble mucho más porque la gente quiere la gloria sin vivir la historia quiere la unción pero no quiere pasar el proceso no me pregunta qué se siente estar aquí pregúntame qué pasé para llegar donde estoy se acerca un pastor y le dice yo quiero la opción Que Dios te ha dado El apóstol James le dice Ok, that's right, no problem No hay problema Doble tu rodilla Quiero orar por ti Y el pastor extiende las manos Y el apóstol James comienza Father in Jesus name I believe for the man Padre en el nombre de Jesús Yo creo por este hombre Quiero que tú le bendigas con la unción que tú me has dado Y el hombre comenzó a sacudirse Y comenzó a decir Que sus hermanos lo abandonen Y el pastor abrió el ojo así Que su mamá se enferme Y abrió el otro ojo ¿Qué está pasando aquí? Que su economía no esté bien Mira eh, para, para, ¿me está maldiciendo o me está bendiciendo? Y dice, no te estoy bendiciendo, ¿qué dijiste tú? Yo quería la unción, no los problemas. Y dijo, es que de ahí brotó mi unción. Cuando mis hermanos me dejaron, cuando mi mamá se enfermó, cuando la economía no me funcionó, fue de ahí que brotó mi unción. Te vengo a decir de parte de Dios. A lo mejor tú dices, quiero de esta unción. Te voy a enseñar que para tener unción hay tormentas que enfrentar, hay tornados que enfrentar, hay crisis que luchar. Si estás dispuesto, vas a recibir mucha unción de parte ¡Oh, oh! Ahora Entiendo, di conmigo. Ahora entiendo que lo que estoy enfrentando es una excusa de Dios para darme más unción, para hacerme crecer en poder, para hacerme crecer en gracia, para darme más autoridad. Y pisarán serpiente, escorpión, y no te hará daño a alguno. Recibiré esa autoridad. Esta crisis te dará autoridad. Esa este tornado te dará autoridad. Esa tormenta te dará autoridad. Alguien entienda que de ahí está brotando tu unción así, es por la unción Es por la unción Ahora entiendo, ahora entiendo Ahora entiendo, Vio que cuando alguien está entendiendo Algo hace así Ahora entiendo, es por la unción. Diga, ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo. Diga, ahora entiendo por qué me critican, ahora entiendo por qué hablan mal de mí, ahora entiendo por qué me abandonan por la unción. Ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo por qué la gente se está enfermando. Ahora entiendo, ahora entiendo por qué me tratan mal. Ahora entiendo por qué muchos no hablan conmigo. Y comienza a decir, ahora entiendo, ahora entiendo las horas mal dormir de un hospital. Ahora entiendo el porqué de la cirugía. Es por la unción, es por la unción, es por la unción. Y si es por la unción Va a valer la pena Porque el yugo se pudrirá A causa de la unción Dice la vida wow. Wow. Ahora entiendo, ahora entiendo Cuando la gente comienza A odiarte sin motivo cuando la gente ya no puede hablar contigo y usted no les dio motivo no le dio nada para es por la unción es por la unción es por la unción, es por la unción va a valer la pena, va a valer la pena va a valer la pena, va a valer la pena allí enseñaba allí enseñaba eh, eh, eh, en Borges enseñaba en Borges algo que me quedó grabado en el corazón y enseñaba a los hermanos que la planta de olivo la planta de olivo ella cuando es chiquita eh, ella eh, llama mucho la atención porque el olivo a un chiquito produce algunas aceitunas y es normal que los niños en Israel cuando ve esta planta comienzan a tirar piedra en esta planta los olivos chiquititos las aceitunas y tiran piedra tiran piedra curiosamente las piedras que recibe el olivo hace con que sus raíces comiencen a crecer más rápido comienzan a crecer más rápido y esas raíces se entrelazan con la roca cada piedra que el olivo recibe es la raíz que se hace más firme al suelo di conmigo cada piedra Fortalece mi raíz Cada piedra que me lanzan Fortalece mi raíz Lo curioso es que la planta crece Acá en Argentina yo no sé cómo se cosecha Las aceitunas, a lo mejor se de la rama Pero en Israel para cosechar Las aceitunas, para cosechar El olivo, ¿sabe qué hace? Agarra una vara de bambú Y comienza a darla, comienza a darle Comienza a sacudir, lo curioso es que Si usted saca de a una La planta pierde un poco la capacidad De producir y se multiplicar pero cuando usted le agarra barazo Adentro de ella comienza a liberar algunos fluidos Que hace con que la otra cosecha sea todavía más abundante y más multiplicada Aleluya Es eh, por eso, digo conmigo Ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo Cuando Dios permite que alguien me apedree Es eh, porque mi raíz raíces eh, van bueno, a estar más fuerte Pero cuando alguien me agarra con palo Es eh, porque voy a multiplicar los frutos que Dios me ha dado Ahora entiendo, ahora entiendo Ahora entiendo, ahora entiendo, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, ahora entiendo, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué las varas. Ahora entiendo, ahora entiendo, gloria a Dios. Ahora entiendo por qué la regañada de mamá, bendito sea el nombre de Jesús. Más fruto, más fruto, cuanto más vara, más fruto. Ahora entiendo por qué la Biblia dice que el Padre corrige al que ama. Mm. Eso día hizo una publicación curiosa. Estamos en el jardín y era el último día del jardín de Lucas. Era el último día. Entonces, de ahí sale a la primaria. Entonces, era su noche de formatura, por así decir. Se ha desatado el niño bailando. Sacó el brasileño que había dentro. Lo que estuviera ahí Fue un testigo de, un, de una unción brasilera que lo inundó. Ay y digo: este no es mi hijo? Va de aquí, va de allá y no sé qué cosa. Escuche. Ahora los niños que pasan a primaria y comienza a mencionar, comienza a mencionar, comienza a mencionar y no sale Lucas. Y la pastora de una forma muy tranquila me dijo, anda a ver qué pasó, anda a ver qué pasó, qué pasó a mi hijo, qué pasó, ¿Qué, algo pasó, levántate, vaya al fondo, pregúntale a la maestra, ahí a la maestra, interrumpí, cortá el acto, haga lo que sea, pero que mi hijo aparezca. En otra palabra que nadie si se saiga, cierre las puertas, llame a los bomberos, la policía, ponga acá SWAT, equipo americano, ejército, traiga a todos aquí porque mi hijo no está ahí. Y yo de una forma muy alterada dije tranquila Ya va a aparecer Y nada que aparece Y nada que aparece Y de pronto dice a continuación Damos la bienvenida a la bandera Y entra mi hijo con la bandera él le dije ahí está Apareció el niño Y ella se seca las lágrimas Y digo yo no sabía Yo no sabía ¿Por qué trae la bandera? Me dice Es que acá en Argentina Trae la bandera Significa que fue el mejor Que fue el más excelente Que hizo todo lo que tenía que hacer Que fue el mejor Y ella comenzó a secarse las lágrimas Comenzó a secarse las lágrimas Y le miré a ella y le dije Ahora entiendo el porqué de la retada Ahora entiendo el por qué. Lucas, ahora entiendo, diga, ahora entiendo el porqué de la regañada, el porqué de la retada de decir, andá a estudiar, Vení para acá, llega puntual. Ahora entiendo, ahora entiendo. Diga, ahora entiendo, ahora entiendo. Cada vez que el cielo te pega una retada, significa que tú vas a ser el mejor en todo lo que tú vas a hacer. Ahora entiendo, ahora entiendo. Cada vez que el cielo te pega una exhortación, te pega un embarazo. Un tú vas a ser el mejor tú vas a ser el mejor esta lucha es para que usted, que usted sea el mejor tú vas a ser el mejor tú vas a ser el mejor por eso tú vas a ser el mejor esta vara vino para que seas el mejor esta prueba vino para que usted sea el que ore mejor el que cante mejor el que predique mejor el que profetice mejor bendito sea el nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús es algo curioso curioso Usted llega a un remisero y dice, llévame a la iglesia evangélica. Te van a decir lo de Ronnie o si no te van a decir lo segundo. En nueva alianza o si no te van a decir lo tercero. La que está por detrás de la UPA. Todos los remiseros conocen esa iglesia. Todos. Todos los remiseros. Algunos hombres de, de, de tienda, gente impía que nunca fue a una iglesia, de ah, sí, conozco. Eso día se me acercó y estaba hablando en el centro. Eh, luego después del día de la presentación, se me acercó una señora y me dijo, ¿qué es usted hijo en Santiago? ¿Qué salió de Brasil para hacer acá? Y por ahí es una vuelta que tenemos que dar. O sea, cuando alguien me hace esa pregunta, ¿qué hace usted en Santiago? ¿Qué hace usted en Argentina? Tengo que explicar, salí de Brasil a la edad de los 18, años, viví en Cali, dos, tres, cuatro, cinco, diez horas explicando. Entonces digo, no estoy trabajando acá. ¿Qué hacen? Vengo a trabajo. Aleluya. ¿Qué andas sin trabajando? ¿Dónde trabajas para allá? Sino más o menos una hora, hora y media. Ayer golpeó las puertas de mi casa, una persona me dijo, ¿usted es el pastor Ronnie? Y dije, sí, yo te vi por la tele y me acordé que usted pasa por esta calle, por eso vengo a pedir que me ore. ¿Usted no va a la iglesia? No, vaya a la iglesia para que yo te ore es que la gente quiere las cosas fácil quiere las cosas fácil quiere las... no, no, hay que buscarle a Dios hay que buscar a Dios mientras se puede ser hallado uh -huh. pasó se no la oró le encaminé en el camino ojalá esté acá hoy bienvenida, aleluya escuche eso se acerca una señora y me dice Ah, usted está por la iglesia. Sí, estoy por la iglesia acá. Ah, muy bien. Dice que una iglesia por ahí. De un Rolly, Roddy, Rudy. Digo, acá me quedo callado. Y le hago la evaluación del año. Ajá. Dice que. Es buena la iglesia. Dice que es lindo ahí, lindo. Dice que. Y dice que tiene unción en el pastor ese. Que más no sé si algún día me da la curiosidad de ver de qué es lo que hace. Porque dice que la gente entra riendo, sale llorando. Entra arrastrando y sale saltando. Yo tengo curiosidad de ver qué pasa ahí. Y digo, ¿y qué opina usted de ese Roddy, Rolly, Tony? No sé, pero si la gente sale así, algo bueno hará, y digo, mucho gusto. Ella me dijo, mucho gusto que yo soy Roddy, Roddy, Roddy. Y ella me dijo, ¿usted? Sí, yo creo que era más viejo. Y digo, usted cree que solo los viejos tienen unción, los jovencitos también tienen unción, la gente que comienza también tiene unción. Hey, yo vengo a profetizar que los niños también tienen unción, los adolescentes también, ahí está lo que te estoy diciendo. Los niños tienen unción, los adolescentes tienen unción. Alabado sea el nombre. Usted también va a tener unción. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús menos mal que no habló mal, sino que habló bien sino también me iba a presentar, me hace mucho gusto déjame orar para sacarte los demonios que trae que te bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús Dios es bueno, Dios es bueno Dios es bueno y, y me encanta que Dios sea bueno, Dios es tan bueno que no permite que lo que la gente espera pase Dios es tan bueno que no permite que lo que la gente anhele pase. Ay, ay, ay, ay, ay. Dios es tan bueno que no permite que lo que tu enemigo anhele pase. Porque la Biblia dice: la Biblia dice que cuando la víbora se le mordió la mano y él sacudió, cayó en el fuego. La gente comenzó a mirarlo diciendo: si va a caer, ahora cae. Ahora cae. Ay, se si va a hinchar, ya se si va a hinchar. Enseguida cae. Enseguida cae. Y Pablo seguía tranquilo caminando de aquí para allá. Caminando de aquí para allá Aleluya Hay gente así A cualquier momento cae A cualquier momento Algo malo pasa A cualquier momento Se acaba la alegría No, nos de suerte Se zafó Pero va a caer No, no, no Ya va a ver lo que le va a pasar Pero dice la Biblia Y habiendo esperado mucho La gente que Prestame una silla La gente que está de pie Esperando A que algo malo te pase De pie se va a cansar que se siente que se siente que se siente, que se siente Te vengo a profetizar, hay gente Que está de pie creyendo que te vas A caer, que te va a ir mal, que algo malo Que compre una silla, que se sienta Que se ponga cómodo, porque Hay un Dios que me mantiene de pie Hay un Dios que te mantiene de pie Hay un Dios que te mantiene de pie Hay un Dios que te mantiene de pie, no te vas a caer No te vas a caer, no te vas a caer Hay gente que está esperando verte La caída, hay gente que está esperando Verte que te vas a morir Pero eso no te va a pasar, hay hay un Dios que te guarda Ay, ayúdame los músicos Voy a sobrevivir, voy a sobrevivir Aleluya, la gente decía Si va a caer, si va a caer, si va a caer Si va a caer, si va a caer, si va a caer. Pero el texto dice Sorprendidos estaban Sorprendidos estaban Di conmigo sorpresa Sorpresa, mucha gente Se va a llevar la sorpresa del año Cuando, ay, ay, ay Mucha gente se va a llevar la sorpresa Del año, cuando vea las Manos de Dios, sosteniendo Ay Dios mío Mucha gente se va a llevar la sorpresa Porque decían, ella no termina el año Él no acaba el año, ya va a ver lo que le va a pasar Antes que termine, hay gente Que, ay, bendito Dios, yo siento eso Acá, hay gente que te hizo trabajo Y dijo, antes que acabe el año Va a estar destruida, mira Vaya a tener que trabajar el año entero Porque este año no le funcionó Porque no te vas a caer A lo mejor mataron animales Hicieron sacrificios Pero prepare otra cosa Porque esta no funcionó, no funcionó, no funcionó, no funcionó No funcionó y no, te va fun no, no le va a funcionar Porque Dios te sostiene Dios te sostiene, Dios te sostiene Hablo para gente que tiene locales Que tiene comercio y que dice a cualquier Momento va a cerrar, ya va a ver la crisis Va, cerró el vecino, cerró el otro ¿Cómo que este no se va a cerrar Pero el Señor te dice no te vas a cerrar No te vas a cerrar, ellos contarán Un día, un año, una semana, dos semanas Tres semanas, un mes, ¡eh! El Señor te sostiene, te mantiene Porque muchos cierra y Él no cierra Porque muchos se vino a bancarrota y Él no viene A bancarrota, no vaya a hacer cosa Que Dios esté con esta persona y por eso está comenzando. Hay gente diciendo ya va a caer en depresión Con todo lo que le pasa ya va a caer en depresión No con todo lo que le pasa le van a tener que internar No ya va a caer, ya va a caer Tus enemigos están diciendo ya va a caer Pero Dios está diciendo sorpresa, sorpresa, sorpresa, sorpresa Hay gente que se va a pegar la sorpresa del año Porque Dios que te dio vida es el Dios que te mantiene El Dios que te libró del naufragio El Dios que te libró del estancamiento, Es el Dios que te libra del veneno De la serpiente, del diablo también. Aleluya. De conmigo, yo no voy a cerrar. Y la, la, la, la, la, la contestación siempre es la misma. La gente no tiene plata. Yo no sé de dónde van a sacar. Pero te van a ir a comprar. Te van a ir a comprar. Te van a ir a comprar. No te vas a caer. No te va a cerrar. No te va a cerrar. No te va a cerrar. No me encanta eso, me encanta eso, me encanta eso Dice la Biblia que la serpiente le mordió Le mordió ¿A dónde? La mano <ríe> Aleluya Versículo de número 8 Por favor ponga en pantalla Lea eso ¿Dónde mordió la serpiente? Versículo de número 8 del capítulo 28 de Hechos Guardes Guardes Dice así el texto sagrado Y aconteció Que el padre De Publio Estaba en cama Enfermo de fiebre Y sitería. Pablo entró Al verlo y después de haber orado, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Le impuso le impuso ¿Para qué? Y lo sanó. ¿Dónde le mordió la serpiente? Pero qué Pablo, ¿qué Dios usó para sanar el hombre? Lo que, lo que significa es Que donde el diablo está atacando Es ahí que Dios va a usar Para sanar y para bendecir a otro Lo que el diablo ataca Es lo que Dios va a usar Lo que el enemigo ataca Es lo que Dios va a usar Le mordió la mano Es la mano que voy a usar Para sanar a ese hombre Si hubiera mordido el pie Dios usaría el pie Para sanar el hombre Si hubiera mordido el hombro Dios usaría el hombro Para sanar Dí conmigo Donde el diablo ataca Es lo que Dios va a usar a ver, a ver, a ver a ver. Si lo que el diablo ataca Es lo que Dios va a usar Si el diablo está atacando Tu matrimonio Porque Dios va a usar Tu matrimonio Si el diablo está atacando A tu hijo Prepárate Prepárate Porque será una potencia Una bomba En las manos Lo que el diablo ataque es lo que Dios usa Lo que el diablo ataque es lo que Dios Pastor yo no entiendo por qué me están atacando tanto a mi hijo Por qué están atacando tanto a mi familia Lo que el diablo ataca es lo que Dios quiere usar mandará sí. Baja y Azul. Me está atacando la fe. Me está atacando la fe. Es porque Dios quiere usar la fe para hacer milagro. No, no, no. Me está atacando, me está atacando. Me está atacando, me está atacando. Está atacando mi finanza. Es que Dios quiere usar tu finanza para milagro. Me está atacando. Yo no sé dónde te está atacando. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Pero a dónde el diablo te está atacando es lo que Dios quiere usar. Es un anuncio. Diga, es un anuncio. Donde es el ataque. Me está anunciando qué es lo próximo que Dios va a usar. ¿Qué es lo que están atacando tuyo? ¿Qué es lo que están atacando? Pastor, están atacando todo. Porque si están atacando todo, es que Dios va a usar todo lo que está a mi alrededor. Todo lo que está a mi alrededor va a ser usado por Dios. ¡Hey! ¿A donde el diablo ataca? Es lo que Dios va a usar. Están atacando por todos lados. Es que de todos los lados va a venir. Va a venir, va a venir la bendición de Dios. Oh. Mm. Esos días Davidito tuvo un... Davidcito tuvo unos cuantos ataques Trégalo a Davidito acá Ayúdemelo Póngalo acá, que me la manito acá. Venga Venga con el papá aquí Dame la mano bueno. Venga con el papá No tenga miedo, tranquilo Venga con el papá Es que es difícil ganarle a un David. Es difícil ganarle a un David. Los David son peleadores. Los David son derribadores de gigantes. Los David son decididos y no importa que lo arrastre. Eh, ay, ay, ay. Hay alguien acá que se llama David. O tiene hijo llamado David. O tiene un nieto llamado David. O usted es tu segundo nombre, David. ¿eh? ¿Dónde están los David? Levanta la mano. Los Davids Son petizos Peleadores Pero Yo no sé lo que Dios tiene con los David, Pero los David siempre matan gigantes Derriban gigantes, e enfrentan gigantes hey, A lo mejor tú no te llamas David, Pero te llamas Juan Yo no sé lo que Dios tiene con los Juan Yo no sé lo que Dios tiene con los Pedro Yo no sé lo que Dios tiene con los Ronnie Con los Tony, con los Ronnie, no sé Pero algo Dios hace Quiero que tú menciones tu nombre ahora Diga a tu vecino Diga a tu vecino Yo no sé lo que Dios tiene con los Ronnie Pero A Dios le encanta Usar A los Menciona tu nombre que dice no, todos los fulanos son chismosos, todos los fulanos son terribles, pero todos los fulanos son usados por Dios para cosas grandes Aleluya David sabe una guerra una lucha terrible y el enemigo comenzó a atacar a David qué va a creer usted estaba haciendo una diligencia me llegó un video de David mira lo que está haciendo David David estaba imponiendo manos sobre Lucas y hablando en lengua y hablando en lengua y Lucas se quedaba así y él lo empujaba y hablaba en lengua no sé si aprendió se si escuchó se si reprodujo pero algo entiendo se fue atacado es porque Dios lo va a usar es porque Dios lo va a, ese tu hijo de, de Eso día me habló Fernando con, con Anita me habló que que Darlene era verdad Darlene estaba hablando estaba hablando en lengua ¿cuántos años tiene? cuatro años pastor no sé qué pase está, está no sé si escuchas si copias si reproduces déjalo déjalo no, pastor, yo le pego una repre, déjalo, déjalo Usted no sabe qué es lo que Dios está haciendo ahí Usted no sabe si Dios está cortando La obra del diablo a través de este niño Yo no sé, déjalo, déjalo Usted no tiene que a decir, mira, repita eso Así, así, así, no, no, no, esto no se hace Pero si nace de ello, déjalo, déjalo Porque así como nace de un niño También habla malas palabras, de un niño Nace a hablar en lengua, alabar a Dios, bendecir al Señor Déjalo, déjalo que fluya Déjalo que dé su mejor para Dios Que el diablo ataque Lo que Dios quiere usar ¿Cuántos dijeron En estos últimos días Estoy siendo muy atacado? Este mensaje es para ti Entonces Dios te va a usar mucho Mucho Estas oraciones que usted está haciendo Fue Dios que te llamó para hacerla Esta convocatoria del Espíritu Dios te llamó para orar a la madrugada, a la mañana, a las tardes, a las noches. Dios te llamó a orar, Dios te llamó a orar. Es una convocatoria de Dios. Es Dios diciendo, es Dios diciendo, te quiero usar, quiero usar los tuyos. Gente que ora y gente que Dios le bendice. Gente que busca, dice en la Biblia: Temprano te buscaré. Temprano te buscaré. Lo que busca Dios temprano son los que recibe de Dios respuesta temprana. Pero te digo y te termino con esa palabra: Lo que el diablo ataque, lo que Dios quiere usar. conmigo sobreviviendo y la biblia que la historia de ese naufragio termina así Pablo no murió, sanó el hombre y el hombre que Pablo sanó el hijo de ese hombre le regaló muchas cosas a Pablo y Pablo regresó bendecido y llegó al destino que Dios le había dicho el Señor te dice vas a llegar a tu destino vas a llegar a tu destino Padre en el nombre de Jesús Bendigo a cada uno de mis hermanos, los envío en bendición a sus casas. los envío en bendición a su casa, los envío en bendición a tu casa y declaro que van a llegar a su destino de gloria, van a llegar a su destino de gloria. Los bendigo en el nombre de Jesús y los pies a la cabeza, esta semana todavía el Señor te sorprende, esta semana todavía el Señor hará algo a tu favor, esta semana todavía algo va a suceder, bendito Dios.